Señores, seguimos con lo que es la bulla del día, lo que ha sonado y lo que ha acontecido en todo el día. Cancelan eh, varios, varios de la DNCD. los niños de la sd por, por el lío de los evangélicos, el lío de los lo evangélicos que mataron en señores, el día. Mm. No. Satanás anda suelto. Oh, <risa> eso es nuevo. Pero Así que son es. evangélicos. ¿eh? Son evangélicos. ¿Tos son? No, son nuevos. Ah, que son otro evangélicos. Sí. También. Y entonces, bueno, bueno. estamos inseguros en la calle, ay no. Bueno, la DNCD, a diferencia de otra institución que no voy a decir, suspendió y procedió a cancelar a cinco de sus miembros que actuaron de manera injustificada y excesiva en contra de una familia cristiana que se desplazaba en un vehículo desde la romana hacia la provincia de San Pedro de Macorís. La DNCD explica que los agentes tenían montado un operativo ante una alerta entre Bayahibe y San Pedro. Siendo en esa circunstancia que los integrantes de la patrulla abordaron un vehículo que, supuestamente no atender el llamado, continuaron la marcha. Los afectados son, o fueron, eh, Aneudi Pilier y su esposa Rosangela, quienes andaban con sus cuatro hijos, su madre, celeste, su, su madre Celeste Paulino y su hermana Alondra Paulino, a quienes los miembros de la DNCD le hicieron varios disparos al vehículo. Tenemos ahí el video de la DNCD informando, ¿verdad? Eso fue, ese es el video de Cortesía de la noticias donde los familiares narran cómo ocurrió eso y también las declaraciones de, de la policía de la DNCD que contundentemente le dijeron, no perdieron tiempo y le dijeron suspendidos y cancelados y dispuestos a, a la acción de la justicia. Vamos a escuchar. Señores, la el vehículo de cada institución, sea Policía Nacional, sea DICRIN, sea lo que sea, debe estar identificado con su franja. Eso es una ley que tiene mucho ya. No podemos hacernos lo loco y es allí, clandestinamente. No, porque no nos eh. vamos a parar lo loco, espérate. No se pueden parar lo loco. Sí. Y en la oscuridad no Muy hay una oscuro. centella que diga que usted es militar. Señores, debemos nosotros tener cuidado con esto, con todos estos locos que le ponen una pistola en la mano. Ya no ni su propio carro está. No, deslado. a mí si, si me van a parar, yo no, no identifico, no veo quién es y no hay luz, bueno, van a tener, van a tener que tirar. Porque yo no me voy a parar porque el miedo que hay, adiós. Claro. ¿Quién se va para mitad de la noche? Está difícil, está difícil. Tu policía tirando a los locos, matando menos de un mes, yo creo. Y mira, otro uh -huh. caso similar a, al de la muerte uh -huh. de los evangélicos. No, no. como un mes ya? Sí, ya casi dos. Pero porque poco recuerda tiempo. Que, recuerda que el caso fue en Semana Santa, el caso de los evangélicos uh -huh. de Villa Gracia. Entonces ya de ahí para allá ha pasado un mes y ya vamos para el segundo. Bueno. O sea, aún así dos casos en menos de dos el, meses. En menos de dos meses, eh. Entonces, ¿la reforma para cuándo? ¿Cuándo es? Pero recuerda que esto es la D.N.C.D. La D.N.C.D. es una institución aparte de la policía. Sí, pero militar es, igual. Y, militar. Pero son militares, claro. Claro. Y están haciendo eso. Y, y lo bueno es que aquí de una vez actuaron y le dijeron: "Eh, para afuera se van y puesto a la justicia". Puesto a la justicia. Y, la justicia. y, y... ¿Y si me han a matado a uno de esos niños menores. ¿Qué oh, había sí. pasado ahí? ¿A un se al señor ah, okay. y ah, claro. creo que estaba fuera uh -huh. de peligro. Sí, no hay. Qué ni ni ni ni ni ni bueno, está Calias. fuera de peligro. ¿Dónde fue esto, Villalona? Entre, entre San Pedro y la Romana. Oigan, esa o sea, zona está caliente. para o sea, allá. Tiene que, que estar bien. identificado totalmente. ¿Identificado? ¿Cómo es que Que claro. identificado totalmente. Si Te va por una gente. Si está, si está andando así, eh, eh, eh, póngale una la luz. Sire, de no repente. La luce, fruh, que la gente sepa se la gente sepa, no, somos claro. militares. Claro. Una que luz. Que, que, la, o sea, si no, porque tú sabes que a veces andan encubiertos. Pero para no hacer ese tipo de cosas, pueden prenderla de un pronto para que la gente vea que son policías. Algo así. Exactamente. Porque no tema? cualquiera a mitad de la noche se va a parar porque tú vayas en identificación de que para saber qué pasa o no. Más con las situaciones que están pasando de atracos de noche. Da, da, Ahí está. Ya todo de noche. Ya de noche un riesgo andar en este país. Yo, ¿Con, ¿Con qué me... seguimos, Camila Merejo? <música>